No mueres, no mueras, no mueras a sus manos ¡Ah! ¡Ah! Vale, sí, es que es que es que veo vale. Madre mía. Uy, eh, nos dejamos una caja legendaria atrás, bro. Todos no mía, tío, madre mía. menos, ¿eh? hay cuatro. El dónde le bro? El down. Tenemos las de sniper. Hay una puerta aquí también. Sí, la han pillado ya, ¿eh? 41 metros, el último veis. Vamos 2 y 2, que tiene 20 segundos. ¿O qué es? Me tiro. Ah vale, que tengo como 20 personas en What? This is so fucking nice, bro. ¿Puedes que te la monstruo del camión? el camión. snipo! ¡Taco! Madre mía, tío Queda el último allí metido abajo Vamos, vamos a ir a la entrada Un puto tiro bro No va atento Vete, vete, dale Vete, vete, vete. Estos son buenos Ha venido arriba Nah, bro, le metí todos los tiros en la cabeza y no, no, no le hacen nada de daño que ni paso, no puta. Ah, esos son buenos se quiera por eso madre, madre mía madre mía madre mía. Mía, tío, madre Ay, mía. madre mía. madre mía, tío. madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre te estoy esperando que te nos maten, ¿no? ¡Ay! Acabo de matar a un niño, tú. Dice, ¡Ay! Madre mía. Arriba mío tengo tres, tú. Bon no sé si puedo coger la caja, ¿no? Pero si subes. Mm, no, la, la caja, sí. Lo que pasa es que... Ahí hay tres. Que yo la cogí, ¿no? Hay me tres, tres y por ahí tenéis que tener a otro más. Sí, a 23 metros que haya uno conmigo abajo. Battle ha batido. que fue una robada, ¿no? Pillado, pillado, pillet, pillet, Lil, pillet. La pilladita. No mueres, no mueras, no mueras a sus manos. ¡Ah! Vaya, llega a aguantar. Vamos aquí Haz Hace segundo y es el amigo, eh. El del sniper ha batido. ¡Eh, sí, ficha! Sí, ficha, pucha. Sí, sí. ¿Quién te mató? ¿Intensity? Uno de por ahí, sí, ahí sí, no, sí, no sí, sé. Vale, los veo. Sí, sí, eh, fiesta puta. Soy la eh, otra puta, con lo entiendo? No, Uy, bro, no, no, pero es que soy muy bueno, bro. Soy muy bueno, soy muy bueno. Así es sencillo. mira, tío, no se me engancha el bando hoy, yo. Madre mía, madre mía, madre mía. Aquí era la 068. Blanco. Uy, bro, pero es que nos Madre mía, tío. Eh, fiesta... Hay otro cerca, ¿eh? Madre mía, madre mía, no, no, Está aquí dentro, en un azulillo Sí Sí, arriba Y un tío por detrás, os va Qué buena, buena robada, rodada. tú Qué buena robada, sí Muy bueno qué te puedo decir ¿Te consideras catalán auténtico? ¿Catalán? Puedo... No, me considero haciendo ahora Este nos me va a meter bien. una hostia Ya verás tú qué hostia nos La M2 bien. no está chetada, ¿no? Pues cojones, madre! Oh, ya, eh, pobre. Está batido. Está batido el test de voy a esperar a que se vea el nivel. Ojalá tenga res. Te te <risa> no tiene res. Se nos va a llevar, pero un tiro? ¿A va? hacia ti. Está un tiro. nada. No está muerto. ¿Ha escapado? No, ya ha estado un tiro, bro. Me cago, tío. Yo creo que ya han llegado blancos, tío. Eso es una putada o Se queda en verdad no, claro, no, claro, Lo que sigue sí. cuando lo veas pero blanco Madre mía Madre mía Que lo deje No bien. tenéis la OV, ¿no? Madre oh, mía Estás pillado <risa> Estos son... Todavía no, sigue el team Que visteis eh. <risa> Ah, no me lo robo no por la de a mi perro <risa> este tío. entendido <risa> ya no quiero jugar más conmigo, <risa> no me jodas tú. Es que no me lo iba a robar, Más suave por ahí De puta que fin me mata Ese es uno nada más moncho No son mal Tenéis suave. Aquí abajo tengo más Vale estoy llegando moncho No hace falta que yo vaya ¿Qué dice de gitano? Ah vale, no, francés ya dicho te estoy tus píparos muy lo cerca lo contigo, ¿te están en... disparando? Sí, nada. No, pero bueno, estoy disparando ¿Sí o no? Sí Madre mía, tío, como no, se va a caer todavía, mambo, mambo No, un... ¿no? Madre madre ah, ah, ah, viste, bro, viste, viste, se pasa mía, por tío? un solo, madre mía ¿Dónde está? No lo veo A ver, tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Madre mía, madre mía, madre mía Joder, tío, Ahí con puto salvaje. No con self, los dos. Joder, no ha a las 30 ni de puta coña, macho. Es que... Joder, llores No llores, no llores, no llores. cae polla. Que no llores, coña. Joder, os tenía que sacar ahí unas fotillos. ¡No! ¡Madre madre madre No Me piro. Voy a tomar unas berras. No llores, no llores, no llores. No, chavales. Venga. Así es, caramba. Hostia, qué cojones. ¿Qué ha pasado? What the fuck? Eh, necesito ne ne tres por detrás. tú ¿Me puedes ayudar? Eh, la verdad es que no. ¿Para qué mentirte? ¿Dónde están? No los veo. Justo atrás mía. Atrás de estamos nosotros. Este por la derecha, que se lo va lleva a llevar Monsor, claro que sí. No, Lleva un fantasma. Lleva un fantasma. Te remato, no, porque porque no meter... conmigo, conmigo, conmigo. No remate, por favor. No lo No lo No lo que No lo que... No conmigo, No lo No lo remate, No favor No lo veo. No Madre No lo Madre mía, Madre <risa> <risa> <risa> mía uh, No Madre mía, madre mía, madre mía. Ah, no. no, tío, lo que he fallado Vamos, nos podemos perder la partida Madre mía sí, Pedro. Oh, Pedro. Necesitaba Pedro. ahí un poco de silencio, por favor Solo queda uno, tío Han matado uno de arriba Se van a resear todos, tío Yo no entiendo para qué pusieran eso bro. Oh, porque eran botillos, Solo queda uno, tío Joder eh, de la... Han bloqueado la uno Han la bloqueado dos, tío Están ahora de todos Joder hubieras aguantado ahora. Joder, tío. Pero, qué bots, tío. por el otro lado, Y yo que soy más bots, que no muere tú. ¿eh? Hasta luego. Bro, ¿tú me puedes explicar cómo le doy todos los tiros y no muere? ¡Todos los tiros! A ver, Edu, para lo que acabas de hacer, la verdad es que podría haber pulsado como. Mejor. <risa> ¿28 kills? Sí, tío, sí me quedaba dos de las 30. Me cago tío. En y encima se me han revivido, tío. Me ha batido ahí a dos.